Buongiorno cari amigo, da Pablo, el giorno de hoy, qué cosa faccio, pues, voy a fare gamba, glúteo y abdomen con elástico, el giorno de hoy, o oh, una hospiti, Carlota, chao Pablo, ¿Cómo estáis? bene? Bene, bene, va bene, hoy pronta. vamos, pronta, pronta, hoy vamos a sudar un poquito con estos ejercicios de, de gamba y glute con el elástico, como podemos, como prima, o ni, ni colores a una resistencia, Obviamente, vamos a usar una resistencia intermedia o dependiendo como se inmesa tú. si está iniciando, faina un, un colore que sea moderato, moderato. por ejemplo, cueste, guardare este, guarda 1, 2, 3, intermedia, por ejemplo, este 5, ah, ancora più, più difícil o più duro, depende, si tu sienes nata, ya duro es normal, ok Carlota, raccontame, ahora vamos a hacer este ejercicio de gamba y gluteo. Muy bien, tú lo has de esto, Pablo, fachámonos un, un ejercicio de abdomen y gambit glúteos que medio que pare cuesta. A eso, el portato, seis ejercicios. Con estos seis ejercicios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un timer. Vamos a elaborar 35 segundos de, de labor con 15 segundos de recupero. Un ejercicio, lo repetimos tres volte. Tú en casa lo puedes fare 4, 5, 6. Consiglio de hacer questo este ejercicios al menos de 2 a 3 vueltas per semana. Carlota, iniciamos con un piccolo rescaldamiento. ¿sí? Movamos un poquito en el posto, en el posto, en el posto. Cosí activamos nuestro cuerpo. Nuestro Vamos a hacer un poquito de movimiento con pues, esto. Così. giro, giro, giro, giro, giro. Activaciones, círculo, círculo. ¿Te gusta bailar? Guarda, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. Eso es perfetto, adesso scendo, scendo, scendo, scendo, ah, tre volte in più, ah, due, due, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, ok, perfetto, perfetto, muovimi, muovimi, muovimi, muovimi, muovimi. ok, incrocio, incrociare qua, e scendo lentamente, eccolo sì! questo sto bene, è l'energia che non riesco a scendere, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, ok, Perfecto, me muevo en el costo, me muevo. Vamos a jugar con una cosa más activa, pibu, con movimiento. Voy a abrir lentamente. Grande, grande, grande. ¿Qué voy a hacer? Mano contraria va a tocar. Pillete contrario. Guardate, guardate, Carlota primo. Guardate, guardate. Uno, pasamos esto y dos. Perfecto, vamos a hacerlo. 30, 30, 30. Prepara. Cuatro, tres, dos, uno. Inicia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.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 con el gómito tocar el ginocchio <ríe> con los codos tocamos la rodilla la rosa, vamos a hacer esto vale la, okay. ok vamos a hacer esto toca prepárate 3, 2, 1 inicia vamos a el 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿no? Esente, esente. Y cuesta al inicio cómo se dan nuestro ejercicios Fatigoso, ¿no? <ríe> ok, prepárate, vamos a cambiar. 3, 2, 1, inicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,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 30 saltinos, siempre amortiguando la carota, amortiguando, lentamente, lentamente, prepara, vamos a parar, a 30 para santin, ok? Prepara, 3 2 uno, inicia, uno, 2 tres, cuatro, cinco, seis, 7 ocho, nueve, 10. en più, uno, due, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carlota, vamos a echar el cosillo. Si tú hay più ritmo, la persona vuole, lo podemos repetir nuevamente, pero vamos a hacerlo así. Vamos a parar. A esto vamos a, a parar nuestro ejercicio. Pasamos con los elásticos, elásticos. Carlota, si hay un color que te pide que para iniciar. ¿Y cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál. Va bien, va bien Ok. vale vale ok, perfecto, perfecto, yo me meto con este, vale vale vale intermedio, intermedio, vamos a iniciar, eh, pueden guardar vale vale vale vale vale vale postura, postura, postura, vale a abrir a la stessa misura de de, la espalda. Ok, voy a meter nuestro timer, timer, timer que nos da la señal. 35 segundos de laboro con 15 segundos y recupero. Te voy que tú me des el 100%. Carlota, ¿cómo se en Ok. Vete, vete, vete. Papi, acciere, papi, acciere. Papi, acciere. papia chere. Papi chere. Ok, vamos a acercar a nuestro timer. Iniciamos con nuestro timer que nos da la señal. 4. 3 2 1 0 Escote, escote, escote, escote, echando, lentamente, falo lentamente, lentamente, lentamente, lentamente. A tu propio ritmo. Ya casi parlo español e italiano, va a ser confusión. Lo importante es que tú, que tú veas el ejercicio y lo fai lentamente. A tu propio ritmo, a tu propio ritmo. O este cuesta ejercicio lo vamos a repetir de tres veces con la stessa gamba. Tres veces, tres veces tres veces, tres veces, tres veces lentamente, lentamente ah, esquina de Rita que el binoquio no supere la punta de... ok presente ¿no? ok, vamos a repetirlo nuevamente con la testa gamba, nuevamente, nuevamente nuevamente, nuevamente nuevamente prendo un gocho de área ah, echando, echando abre lentamente Todo lo que pago hoy, domani se verá. ¿Por qué? No es uno te regala niente ¿no? Es uno, no me arenaré todo. Inicia, inicia a sentir, ¿no? El dolor, ¿no? Inicia a sentir. Uh, ja, ja. Ah, ja. A beber un poquito de agua, Carlota, ya vuelve a beber agua. Vamos, no. Ok, último con la testa gamba y dopo, cambiamos, cambia, prepárate, ok, se sí va, abro. abro, abro, abro, abro, abro, gamba, glute y abdomen, Ay, nuestro cuerpo va a estar en una maravilla pelestático, no solo por la salud, por la belleza. Tú, pero que pañales, hoy, domani, se verá. Yo lo que cuesta lo fache la señora María, la señora Patricia, la señora Nidia, todas las personas. Uf. Ay, ay, ay, se siente. A eso vamos a cambiar, Carlota. Cambiamos de gamba. Uf. Carlota, acércate a mí. Acércate a mí. Acércate, acércate. español. Oiga, yo he hecho confusión aquí. Vamos a ver. Lentamente. Ah, ok. Ay, ay. Gluteo sodo. Gluteo duro. <ríe> Gluteo y gamba duro. <ríe> ah, ay, ay. Esto no se compra lo del en médico. Entonces, se... laborando, cuándo. Madre de Dios, está duro esto. <ríe> Estos ejercicios de mujeres me hacen a mí llorar. Justo, ¿no? Estos ejercicios de dona son tremendos. he la memoria, el segundo o el primo? El primo? Del primo. ¿El primo? <ríe> ah, ah, uh, uh, uh, se suda. Uh, ok, lentamente, lentamente, lentamente. Prende tu ritmo, tu ritmo, tu ritmo. Tú no compites con el uno tú compites con tu estés. Siente si serán personas más fuertes que tú, pero no importa, lo importante es que tú sentas el ejercicio. Cuando un pinche el più veloce. el più constante. Ay Carlota, me estoy amasando con estos ejercicios de, con el elástico. Esta es tatu que me has me echamos uno con elástico. ¡No! ¡No resistes! Último, último y cambiamos de ejercicio. Último y cambiamos de ejercicio. No a de el el día, el peso morto, el, el estatus. Uh, uh. Madre de Dios, dame fuerza, dame fuerza. Uno. Sí. Ah, ah, ah. Oiga, con este pie ya no te más. Ah, ah, Dios mío. Ah, sí. Ah, Carlos, yo veo que tú estás bien, ¿no? Estás fuerte tú. Eres ah, tú la culpable, tú tú te esto. Ah, estos elásticos me van a amasar a mí ah. <risas> lo que costa la belleza no la salud no, no, no, no, cuesta, ¿no? Ah, ya, ya. Perfecto. perfecto próximo ejercicio vamos a hacer el, el stack el stack. yo voy a usar ¿eh? yo voy a usar ¿eh? esta que es más largo tú usa tú usa la, la, la, la rosa vamos a meterlo de pie de cuá, ¿Cuá? ¿Cuá? Lentamente, esquina dritta, va, bloqueo el ginocchio, salgo, salgo, lentamente, brava, brava, Piú vecino, chino, Carlota, brava, brava, excedo, excedo, excedo, contraigo el glúteo cuando salgo, contraigo el glúteo cuando salgo, esquina dritta. Eccolo, sí. lentamente, va, tú vas a sentir la parte posterior que trabaja, que elabora, no lo sientes hoy, lo sientes, toma, brava Carlota, brava, brava, contraeme el glúteo, contraeme el glúteo, ah, perfecto. Perfecto, perfecto, continua ok, perfecto, pausa, entonces lo hago así, y Carlota lo hace de frente, así, guardate, aunque el movimiento de, de la esquina, esto me parece más fácil Carlota, esto sí, me parece más fácil, ok, guardalo aquí, continúa, ok, salgo, esquina directa, vale. brava Carlota, brava, brava, brava, eh, lentamente, lentamente, guardo de fronte, espina directa, me recuerdo Ogni colore color tiene una resistencia, si lo più fuerte usa el color, por ejemplo, el más fuerte es el nero, solo que este rojo también es pesante, sí. es el più bajito al ginocchio, el elástico, brava, brava, tu contra el glúten, contra el glúten, uh, perfecto, manca el último, no? último, último, <risa> Esto si sí se divierte un poquito rítmico ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uh. Ok, último, último, último, último, último, último, último. Se va, se va. va. Eso, perfecta Carlos Perfecto, perfecto. Respira profundo. ¿Cuál es? el Terzo, justo, no? ¿Cuál es el tercer? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cál es? ¿Cál es? ¿Cál es? ¿Cál es? ¿Cál es? ¿Cál es? ¿Cál es? ¿Cál es el tercer? ¿Cuál es? ¿Cál es el tercer? ¿Cuál es el tercer? ¿Cuál es? ¿Cuál es el tercer? ¿Cuál es el tercer? ¿Cuál es el tercer? ¿Cuál es el tercer, ¿Cu cuál es el Terzo, terzo. cuál es lo puedes parar entre tres? 4 vueltas, 5 el tiempo si voy a mejorar ¿eh? me meten que tengo resistencia brasa. estoy sudando como más estoy sudando botando la cosa ok loca, próximo ejercicio prepárate vamos a meter el elástico vamos a parar las extensiones al dietro extensiones al dietro flexiona un ginocchio Ok, si sí va, si sí va, dietro. uno, dos, tres, cuatro, cuatro cinco, flexiona cuatro, seis, siete, toca a tierra, Estoy lentamente, ok, perfecto, ah, siempre con la stessa gamba, lo hacemos tres voltios. Ah, ah. Carlota, la segunda serie, viva el chino a viva el chino, continúa no pare, no pare. La turbinia, vale, así. el próximo que la pausa. Ah, perfecto. tenemos eh, estamos, la prima la prima. la estamos, esto en sufre, sufre sufre sufre sufre Sufre. estamos, estamos, estamos, va estamos, toco, toco, toco, estamos, toca toco toco, estamos, estamos, estamos, estamos, estamos, estamos, estamos, estamos, estamos, como tú voy, eso depende de tu equilibrio lento, gamba pesa, gamba directa, derecha, lenta, lento, lento, lento, lento. con ¿no? este es nuestro segundo, segundo ah. Ah. Carlota, me estáis rovinando con vuestros ejercicios estoy sudando de mati. Ok. ok, perfecto, manca el próximo con la sexta gamba y después cambiamos de gamba. Después cambiamos de gamba. Uh. Ok, sí va, sí va, sí va. Uno, dos. Ni cuento porque a la final le cuesta este tempo, ¿no? Son 35 segundos. Ah, lento, lento, lento, lento, lento. Lento, lento. Despacio, despacito. Piano, piano, ¿no? Carlota, conectate con la energía más, guarda, conectate, conectate, conéctate. Conéctate, conéctate. conéctate, conéctate el equilibrio. Continua, continua, va bien, Continua, no va bien, continua. Ok, perfecto. Aguarda. No, no, no, no se fa niente. Cambia de gamba. Cambia de gamba. Cambia de gamba. Cambia de gamba. Cambia, normal. Le falta balear, no es culpable yo. Cambiamos de gamba. Ok, va, va. Uno. Lento, va. Eso es. Eh. Si tú no hay equilibrio, te puedes eh, prender de, de, de, de la porta, de la sedia, cualquier así cosa. Del marito, de, de, del amante, cualquiera que te dé el equilibrio. Lentamente, lentamente. lentamente. Lentamente. Sí, lento. Lento. Piano, piano. Despacio, despacio. Continua, Carlota. Continua. Continua. No te fermas. Ah, ah, ah, soy fuerte, soy importa. Okay. Oiga, esa, esa, esa, esa alarma, ese timer no, no, no. no se ferma, ¿no? Continua, continua. Hemos hecho, no, hemos faltado la prima, ¿no? no Madre de Dios, yo ya estoy muerto. Pero tú no te debes morir. Sí, va, sí, va, sí, va. ¿Qué dirán las gente No, pero pues, leí, parla, parla, parla, para que no se estanca? Sí, me estanco. Es un mecanismo de defensa. Parlare. O esta es la segunda, la tercera? Sí, sí, sí. eh, carlota, eh, voto te B de Carlota, ¿sabes con trata, no? Oiga, ya. Soy que me gusta el lago. Continúa. No importa, no importa, no importa. Lentamente. A tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo. A tu ritmo. Perfecto. Manca uno. Manca uno. Me asugo, me asugo el sudor yo. Dopo de esto vamos a hacer dos ejercicios, tres ejercicios sus tapetinos. Entonces si al menos reposamos un poco ok se va, se va oiga, oiga, están las aves cercando ma marítima cuando las aves suenan así fuerte porque están cercando compañía cual cosa, lentamente si, sí. Sí. sí sí sí sí lento, lento, lento, lento, lento lento, lento, lento, lento, pues este es el último, el último, el último, 60 se de Q se siente, se siente, si, sí, si, sí, si, sí. ah. Sí, vamos, andiamo, andiamo, si sí. ah, andiamo, sí. andiamo, sí. continua, ok, perfecto, andiamo al materazo, el materacino, con la materia ah, el materia vamos a fare, vamos a fare aductor, aductor Aductor, aductor, aductor, piedi con piedi, piedi con piedi, piedi con piedi, vamos para el elástico, oiga, ok, piedi con piedi. Vamos a abro abro abro 1 2 3 abro grande 4 5 tranquila Carlota seis brava 7 8 nueve piedi con piedi lento no importa continúa Carlota continúa continúa no te importa tú no te comes tú no te comes concéntrate con el ejercicio concéntrate concéntrate concéntrate ah ah concéntrate abro Perfecto. Carnota, mételo para mítelo para carnota, lo sopa. Eh, sí, eso, perfecto. Perfecto. Ok, vamos a jugar nuestra. Nuestra segunda serie, nuestra segunda, segunda, segunda. Segunda. Ok. Nuestra segunda va. Si sí, va, si sí, va. Abro. Lento, lento, lento. Lento. Lento. Lento. Lento. Lento. lento. lento oigan las sabe, la aves, la sabe. están cercando mariti, fidanzati, ok, oh. continua, ah. Ah. ok, perfecto, ok, perfecto, continua, continua, ah. Ah. ok, muy bien, muy bien, ok Carlota, ¿cuánto manca? Manca el último, ¿no? Manca, manca el último y cambiamos de ejercicio próximamente. Oiga, estoy sudando, sudando tantísimo. Último, último, último, último. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro. Sí. Sí. Sí. sí. sí. Ok, pues esto ya llevo un ¿no? Nuestro próximo ejercicio. Vamos a fare. Ponte glute. Salgo, abro y echendo, ¿no? Oiga, esto, esto se vaya veloz, ¿no? El primo está con un poco dificultoso, pero ya el segundo, pues esto ya. Ok, guarda Ponte glute. Salgo, abro, echendo. Salgo. Abro y echendo. Salgo. Abro y echando. Salgo. Abro y echendo. Cuando salgo, contraigo el glúteo. Salgo. Contraigo el glúteo. Abro y echando. Maya. Maya. Ok, perfecto. Ay Carlota, ¿cómo te sientes Carlota? Caldo, caldo, caldo, caldo. Vamos en el caldo, vamos en el caldo. Ah, me un poquito de agua porque estoy ya, estoy muerto, estoy, estoy, reventado, estoy espacato. Okay. Segundo. Salgo, contraigo, abro y enciendo. No te olvides de activar la campanita rosa y suscribirte al canal. Salgo, abro y extiendo. Salgo, abro y extiendo. Perfecto, es pues, igual en la coordinación, ¿no? <ríe> ok. Salgo, abro y extiendo. Perfecto. Perfecto. Manca uno, manca uno. Manca uno eh, y cambiamos de ejercicio. Nos queda el otro eh, el, el otro es bueno, el otro es bueno, me piace, me piace, que el piacete tutte le dona. Luego lo facciamo Carlota guardándonos de frente, ¿no? Ok, salvo, abro y escendo. Molto bene, molto bene, molto bene. Salvo, abro y escendo. Tú lo puedes hacer con la, con la banda elástica più resistente todo a tu misura, a tu medida, a tu medida depende de tu capacidad. ok, perfecto Carlotina, perfecto guarda Fue al que sigue Carlota, esta posición. vamos a tirar un tiro. brava Carlota, brava Carlota Carlota ¿Cómo te sientes, estanca o no? estanca no, no, no, no, acá no se vinimos a hacerte de ok guarda, vale. va, arriba, uno Due. gamba gamba dirita dirita brava dirita dirita brava va bene así va bene me piace me piace me piace Due alternativas dos alternativa vamos a hacer tres con estesa gamba perfecto Carlos me piace como lo fai me mi piace me mi piace mi piace guarda de frente guarda de frente lentamente brava continua dios mío estos ejercicios de, de una me van me, me hacen morir cantidad cantidad cantidad brava su su su tira, su brava brava brava brava Brava. Okay. Uh. molto bene Carlota, molto bene sempre con la con la stessa gamba vamos a farlo tre volte due volte in più ok se va se va se va lento lento lento concentrada molto bene. muy bien muy bien muy bien aprendes uno que sea intermedio, se <risa> el ejercicio. Sí. Lento, lento, lento, lento, lento. Estira profundo. <risa> okay. Ay, madre de Dios, madre de Dios, se siente eso. Vamos a hacer, vamos a, vamos a falar el último con, con una gamba. Dos con los queda mancando, tres con la otra. Y finalizamos con ejercicio de pel el abdomen. Ok, igual, se va, se va. Lentamente, lentamente, lentamente, lentamente. Carlota, no te sento, dime, ¿estás morta o no? Estás viva. Carlota, dime algo, dime algo. ¿Seis culpable ¿Tú te cuentas ejercicio de, con, el, con la banda ¿Muardo? elástica? Entonces, Va bien, brava, brava. Manca, manca uno con una gamba y basta. Lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, Concéntrate. respira profundo, salte la parte, ok, perfecto. Estamos casi sinistrando, finalizando, prende un goteo de área y eh, cambiamos de gamba. ha dicho que era difícil, y aunque imposible de ¿no? ok, se sí va, se sí va, se sí va. A mí lo puedes, lo puedes tomar sin tal timer. Tú puedes parar 15 y 20. Si Tinta timer lo puedes parar. Una, es una opción. Con sillo de palo al menos tuve vueltas a semana <risa> Ok, perfecto. Uh, Carlota, el agua es finita, Carlota. Te va a tocar ver el agua del, del, del, del lago, ¿no? Te <risa> va a tocar agua de el lago. Ah, ok. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. Luego de cuento, eh, continuamos con Abdomen, Abdomen. el último no? el último no, manca uno manca uno ya, ya, Con, manca uno justo, ¿no? manca el último, ¿no? ay ay ay ay ay ay estos ejercicios no sé si me equivoco, es valiato estoy todo concentrado, yo creo que manca uno, ¿no? manca uno manca uno, y uno, no, no, no, no, de no, que es lenta, brava, brava, brava la posición de guarda de frente me la postura madre de Dios, dame fuerza y resistencia dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza, sí, dame fuerza y resistencia sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Vamos a meter la banda elástica yu, porque vamos a hacer eh, abdomen, Vamos a iniciar con plan, plan, plan, plan, plan. Sí, justo, guarda, nos guardamos de frente, nos guardamos de frente. Ok, plan, plan, plan. Auro y judo, Destra, sinistra, Destra, izquierda. brava Bravo, carroza. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Si puedes, 100 medio por va abro y queudo abro y queudo me concentro, hay que el récord Carlota está de 4 de horas una dona la pasto por y 4 horas tiene récord en plan mira Carlota con los limes para la que me concentra ah, Carlota lo repetimos 2 vueltas en 2 vueltas Sufre Carlota, sufre, sufre. Uff, la alarma, suena. Oiga, pues esto no no se enferma, Piu. Carlota, estamos arribando. Estamos arribando, Carlota. Estamos arribando. Último, último esfuerzo. tú tocas este esfuerzo vendrá para gato. Te lo digo yo. Entonces si domani, dopo domani. Pero tutto vendrá pagato pues. Vamos. Forza, forza, forza. Vamos. Último. Carlota me ha dicho: no. Vole unos ejercicios de 40 minutos. Oye, Carlota, de 20 va a venir. No, son habituatos de 40 ¿vale? más bien. Ok, perfecto. Vamos a parar la bicicleta. La bicicleta. Vamos a ponerla. El elástico en la punta del pie en la punta del pie vamos a fare esto toca, ok toca, va, esto ah. ah. a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo carrota, mételo, mételo en la punta del pie, ok, perfecto ok se va, uno en dos, uno en dos, uno en dos a tu ritmo, a tu ritmo uh. ah. estamos casi finalizando Carlos estamos casi finalizando Carlos estamos casi finalizando, estamos casi finalizando no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes ok último esfuerzo, último esfuerzo Domingo toca el ginocchio, siga, estamos casi finalizando, uh, respira. Manca el último, ¿no? Manca el último. Manca el último. El último 60. Ah, ah. Ay, ay, ay! ¡Forza, forza, carnotina! ¡Forza, forza, forza! ya Habíamos terminado Ay, Carlota, Carlota, nos quedó mancando un ejercicio de, de, de atame, pero va a ver de cosí por hoy, va a haber de cosí porque. No volvimos que el ejercicio se identifico cosí Tropo, lungo. Carlota, ¿cómo te necesitas? Morta, morta, morta. Va bene. Vamos a poner un poquito de estrecho o no? Vamos a poner un poquito de estrecho, estrecho. Ayudémonos cuatro. Vamos a abrir grande, grande, grande. Grande, grande. Vamos, Evante, banky, Este último me estaba haciendo pianger. Ok, vamos a cambiar, cambia, cambia, cambia. Perfecto, vamos de frente, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Tírame a mí en camino, tírame a mí. Brava. Ok. Primo tiro yo, yo, primo ¿Ah? yo, primo yo. Dopo yo, yo, primo yo. dai, res, respira profundo, donde tú riesgas. Adelante, tú a mí, tú a mí, tú a mí, tú a mí. Oh, estoy. Estoy rígido, ok, perfecto, continua, continua, Tira, mentira, tírame, tírame, respiro profundo, lentamente extiendo. ok, perfecto, unito, piede unito, piede unito, tú te due perfecto, y tu piedi, pones due mani y vado a un solo pie. ¿Ya? perfecto, haz piedi con piedi, planta con planta tiro peto por guarda, el peto Oiga, el peto mío está como un poco nascoso. cosas. <ríe> ok trato de abrir un poquito la gamba, guarda abro, abro, abro, abro, abro Perfecto, adiós, encrocho, en piedi, mano contraria falta una espinta, una espinta, brava, brava, forza, forza, espinja y forza, forza, 3, 2, 1, cambia. Perfecto. Me extraño, me extraño. llega una gamba. Con, la, con las dos manos y le hago una pequeña presión. Brava, brava. Llega al ginocchio Carlota, llega al el ginocchio el contrario, el otro. adesso llega así. Brava. adesso con la stessa mano, coge, coge la, prende la punta del pie, prende la punta. Tira, fui donde tu riesca Fui donde tu riesca fui donde tu riesca Brava, con una sola mano, con una sola, con una sola. 3, 2, 1, cambio, sempre sopra, sempre con l'altra, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale. 3, 2, 1, sotto, sotto, con la 2, con la 2, questo è così. Adesso, tutte e due, tutte e due, tutte e due. Perfecto, ahora para finalizar vamos a hacer esto, vamos a tirar indietro, indietro, indietro, indietro, indietro. voy a lentamente a Bravo, bravo, bravo Carlota, bravo. Cambia. Ok, perfecto. Está rota. Todo. Gracias por guardar estas lesiones de gamba glúteo y abdomen con elástico. Les recuerdo, si tú ancora no te estás inscrito al canal, inscríbete a eh, De Cuore Juan Pablo. Chao Carlota. ¿Cómo ha tu Carlota? Claro, ¿Viene? Bien, ¿Viene o viene no, mal? Ok, bien. vuelto a ver. Chao, a la próxima. Ciao. Gracias, chao. Carlota, ¿cómo te sentiste? bueno a esto guarda, guarda. Sí, Carlos, vamos a vamos a hacer una cosa guarda